Hola chicos, espero que lo estén pasando muy pero muy bien eh, Yo soy Emanuel González, ya saben que llevo tiempo de no estar subiendo videos eh, sobre Omega Pro Sobre eh, todas las investigaciones que he estado haciendo sobre esta compañía Pues resulta y resalta que eh, me infiltré dentro de Omega Pro Y pues básicamente estoy...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 Mike, el, bueno, los creo que son los los creadores. Anteriormente... Los, los, ajá. Los del CEO. Correcto. Anteriormente estuvieron en una plataforma que se llamaba Omniatech. Y Omniatech ajá. estuve investigando y daba rendimiento muy similar del 200%. Se encargaban de lo que es la minería de criptomonedas.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 Sí. Sí. Algo que me he dado cuenta en ya todos estos meses que llevo investigando Omega Pro Es que eh, todos dan la misma respuesta Y es que los capacitan, los enseñan a dar respuestas ambiguas los, los capacitan para simplemente dar una respuesta aceptable Pero no entrar de lleno al punto que se les está preguntando de hecho, me mandaron un video muy interesante que lo voy a poner como ejemplo para que ustedes vean Que esta respuesta es un copy-paste de lo que hacen todos los que están en Omega Pro Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, quiero contarles que estamos con el gerente general de la compañía Y quiero, Juan Carlos, por favor, que nos digas a estas personas que no creen en este tipo de proyectos ¿Qué les puedes eh, decir? Bueno, que realmente el temor de no hacer las cosas es falta de información. Si tú buscas la información y te das la oportunidad de conocer quiénes son los que están aquí en el corporativo, eh, cuáles son los resultados, te vas a dar cuenta que Omega Pro es una empresa muy seria eh, que produce resultados, que trabaja en mercados reales, con productos reales y que vamos a continuar aquí por muchos años. Entonces, date la oportunidad. Eh, y aclara las dudas nada más porque siempre es información la que frena a las personas de tomar acción bueno lo están escuchando directamente del gerente no de mí entonces la invitación es para que se unan a este equipo de trabajo sinceramente después de conocer a maría la persona con la que estuve en esta capacitación de zoom eh, creo que es una buena persona creo que es una persona con que que tiene buen un buen actuar, creo que ella no quiere hacerle daño a nadie, pero que eh, está mal informada, está, eh, está actuando mal sin saberlo, no sé si me voy a explicar, ¿por qué? porque si alguien conoce el esquema Ponzi, el esquema Ponzi funciona pagándole a la gente, con el pagándole a los ricos con el dinero de los pobres, ¿cómo me explico esto? la gente que más gana... Es la que más le quita a la gente que viene empezando. Es la que más le quita a la gente que tiene menos dinero. Y en el momento de que desaparezca todo ese dinero. Eh, toda la gente que invirtió sus ahorros. Toda la gente que eh, el único dinero que tenía lo metió en Omega Pro. Lamentablemente lo va a perder. Y ahí es donde se van a ver las consecuencias realmente. Eh, algo que me dejó impactado. Eh, es que este fragmento que ustedes vieron donde yo le hago la pregunta a María no es toda la transmisión no es toda la, la charla que tuvimos en Zoom eh, me, antes de eso tuvimos varios cortes porque yo fingía problemas en conexión porque trataba de grabar pero no me grababa desde el celular no encontré la manera hasta que tuve que encender la compu mientras encendía yo le daba largas y largas y largas eh, le dije que tenía que estaba reiniciando el modem y todo, pero en ese transcurso María me dijo algo que me fue impactado y es que Omega Pro a, hay una hay un déjenme ver si lo logro abrir eh, hay una presentación de PowerPoint que donde donde salen varias varias imágenes de Omega Pro déjenme ver si la logro abrir no, no, no, me, no me está abriendo pero sale el Burr el Bur Khalifa. Eh, iluminado con el logo de Omega Pro. Y en esta parte ella me dice que este es el banco de Omega Pro. Y yo me quedé así como que... ¿Qué? y Entonces yo le dije... Sí, entonces... ¿Tienen banco físico? Entonces me dice... Sí, y cualquiera puede ir a visitarlo. Eh, es este, el de la imagen. Y yo... ¿Es en serio? La verdad... Me dio mucha pena que no se sé grabara esa parte. Porque... Básicamente eh, una fotografía de, del Burkalifa iluminado con el logo de Omega Pro. Eh, me estaba diciendo que ese era el banco de Omega Pro, que había un banco físico. Eh, creo que, que, que hubiera sido genial que hubiera estado grabada esa parte, pero no fue así. Eh, básicamente el Burkalifa es este, ustedes lo pueden ver. De hecho en algún momento estuvo iluminado con la bandera de Costa Rica también. Eh, eso es un servicio que ellos dan, ellos pueden iluminar eh, el edificio con el, lo, lo que tú quieras, simplemente hay que pagar eh, y pues Omega Pro hizo esto, en ¿eh? que se lo iluminan de la manera que ustedes quieran pero lo que me preocupó fue eso <ríe> como les repito, lástima que no quedó grabado, pero en fin en esta parte Juan Carlos Reynoso ya lleva alrededor de 15 minutos de estar en esta presentación hablando de cosas, eh, no sé, dejémoslo así eh, Pero en este punto es donde yo decido hacerle esta pregunta, se le envío directo de manera anónima ya que es la única manera, pero sé que le llega directo. Eh, la pregunta es ¿por qué Omega Pro ya no está regulado por la FCA? no esperan no improvisan y eso hace que empieces tu día siempre más enfocado todo en la vida es producto de enfoque ok acuérdate de eso Se sí. sentimiento de excelencia verdad eso es lo que tú vas a sentir cuando hayas alcanzado tu tarea, hayas cumplido tu tarea y hayas creado esos líderes y te conviertas en ese líder, en ese diamante, en ese diamante azul, en ese diamante negro que hoy día todo el mundo respeta, admira y habla maravillas de esa persona porque esa persona hizo posible que otros pudieran crecer y alcanzar también sus metas, sus sueños. Para eso estamos aquí, familia, para compartir una oportunidad en la que todos nosotros podemos alcanzar nuestros sueños es muy importante que siempre los tengas por escrito que siempre los tengas presente que siempre los estés visualizando pero lo más importante es de que reconozcas que estos procesos los tienes que estar aplicando todos los días no es un día a la semana no es una vez al mes que tienes que verlos todos los días hasta hacerlo parte de tu subconsciente y de tu forma de pensar. Así que familia, muchas gracias por haber compartido con nosotros. Estamos eh, este mes por romper nuevos récords, por crear muchos más diamantes. Cada semana ya veo que se están dando nuevos diamantes desde la primera semana del mes y eso nos da mucho gusto. Así que familia, les mando un abrazo, que Dios me lo bendiga, eh, feliz Domingo de, de Resurrección y les deseo la mejor semana en esta nueva semana que empieza el día de mañana. Un abrazo, bendiciones para todos. Chao, chao. Y así, señoras y señores, fue como fui ignorado. <risa> Al día siguiente estaban haciendo otra transmisión de Zoom, donde estaba hablando un señor que realmente no me acuerdo su nombre, y lo que decía era lo mismo: de que los líderes tienen que estar enfocados y que no tienen que hacerle caso a las cosas que escuchen. O sea, y esto es eh, un, un lavado mental tan fuerte que esto es todos los días constantemente te mandan información en el canal. Ah, por cierto, ahorita les voy a enseñar algo antes de que se me olvide. Es, esto es una información. Tan, es un lavado de cerebro tan fuerte que la verdad la persona por más que escuche razones, por más que escuche cosas ajenas, queda adoctrinada al 100% para seguir en Omega Pro a pesar, de, a pesar de muchas cosas, a pesar de que escuchen comentarios negativos, a pesar de que entidades financieras mundiales estén advirtiendo sobre Omega Pro, a pesar de lo que sea, ellos... Ya están adoctrinados y es por esto mismo, por la cantidad de información todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Si tú no crees algo, pero te lo repiten diez mil veces, al final lo terminas creyendo. Y en esta transmisión que estaban dando, sucedió algo muy, muy triste. Eh, que me dejó pensando mucho. Que, quiero que ustedes lo vean conmigo. Y vean lo que sucede, porque la verdad es bastante, bastante, me dejó pensando mucho qué es lo que, lo que tuvo que llevar a esta persona, qué es lo que tuvo que pasar para que su salud le respondiera, para que su cuerpo le respondiera de esta manera de decir, no puedo más. Y desde su corazón eres tú, porque lo que pones en tu mente y lo que haces desde el corazón en esa capacidad de servir es lo que va a hacer que tu equipo realmente tenga fuego todo el tiempo, todo el tiempo y realmente llega a construir vidas maravillosas, propósitos superiores y escriba las nuevas páginas de la historia de la humanidad. De mi parte, un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Esteban Pinto, la acompañé hoy desde Lima, en Perú, mañana desde algún otro lugar del mundo.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 Debemos eh, cortar eh, la transmisión. Vamos hola, a... Esteban, hola. Yo a... tranquilo que yo me encargo acá del sistema. Yo, si, yo acá se Feliz día para todos. Chao, chao. Bueno. Todos estos capacitadores que están en Omega Pro, eh, por lo que me he dado cuenta, se ven eh, en una cantidad de trabajo excesiva. Una cantidad de trabajo en la que tienen que preparar Temas, ...tienen que servir de anfitriones... ...en las, en las capacitaciones de Zoom... Eh, ...o sea, es un trabajo constante... ...todos los días... Eh, ...de estar haciendo estas capacitaciones... ...porque nada, no es nada más encender una cámara y hablar... ...sino es que lleva un trabajo constante... Eh, ...y siento que toda esta carga de trabajo... ...para esta chica que vimos en el video... ...fue demasiada en ese momento... ...entonces... Mi pregunta es, ¿esto realmente es libertad financiera o simplemente estás trabajando para otra compañía, para una compañía llamada Omega Pro? No sé, me dejó mucho que pensar.